Es triste decepción en el McDonald's. Vamos a grabar un video del McDonald's aquí en Shinjuku este McDonald's abre las 24 horas como muchos o como la mayoría yo casi todos los que he visto abren las 24 horas y vamos a ver qué tiene no soy el único que viene a grabar un McDonald's en Tokio. vamos a sacarse su foto esas son las hamburguesas que están promoviendo, gran bacon cheese Grand Clubhouse y Gran Teriyaki. No veo como que algo muy Muy de por acá. A lo mejor la Gran Teriyaki. Aquí está el menú. Vamos a ver el menú desde aquí. Está esa que es como una Big Mac. Ahí está como una Quarter. Bueno, hay una de camarón. Esa no la he visto por allá. Esta de aquí es de camarón. Los nuggets Y Ya no está la bebida de Sakura Son unos días estuve viendo que había una bebida de Sakura Ya no la pude probar Bueno, a lo mejor si sí está arriba, vamos a ver Vamos al el elevador nosotros ya comimos pero quería grabar el video del mcdonalds aquí en Shinjuku en de hecho vamos a escoger un postrecito como en cualquier McDonald's. ahí está el menú básicamente es lo que vimos no hay nada más no hay nada más Es donde una cajita infeliz, a lo mejor, el Ray Kuma. unos macarrones, pues no sé qué es esto. Y pues ya, eh, pues no, paso sin ver, Espera pues para ver por ahí la bebida de Sakura o algo de aquí, pero la verdad, la verdad es que veo todo muy normal, la única que veo diferente es la de camarón, no la veo aquí, pero ahí en el otro menú sí está la de camarón, así es que, pues se las debo. Esto es lo podemos grabar nada más. Porque como ya comí, yo comí un Tokatsu La verdad prefiero comer un Tokatsu o algo de aquí de McDonald's. Y lo que yo comí me costó 600, 630 yenes. Es lo que vale también el Mactrío. 620. 650. 680. Eso más o menos. Más o menos los precios de McDonald's. Creo que aquí está el elevador. Ok, ya. Las piernas ya se nos acabaron. Es pues triste decepción en el McDonald's. No vimos la hamburguesa negra o la bebida de Sakura. No hubo nada. hoy una hamburguesa de Sakura también ya se acabó. Ya se acabó todo eso. De modo, no, esa fue nuestra decepción en el McDonald's. Todo muy normal. Esto fue lo único que vi como por acá Una hamburguesa de camarón Probamos una en, en otra que se llama Lottery Yo Prefiero, prefiero comer cosas de por acá y no cosas de por allá Si hubiera habido una versión de Sakura o una versión diferente Si sí lo entramos Pero, pues no No se pudo Vámonos